El caso y las fotografías que veremos a continuación aún se encuentran bajo investigación. Esto sucedió en Bolivia. Y si fuera verdad lo que vamos a ver en este video, sería aterrador pensar que ya están entre nosotros. Mi nombre es Oxlack Castro. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack investigador. Únete al team. En la frontera de Bolivia y Chile, hace unas semanas ocurrió un hecho que ha estremecido a quienes transitan aquel lugar. Según los relatos, cuentan que un camionero manejaba en la región de Arica, Parinacota, cerca del lago Chungara, sin imaginar la aterradora experiencia que le esperaba. El hecho comienza cuando el chofer quedó varado a la orilla del lago y al caer la noche, escuchó ruidos y frente a él apareció algo realmente estremecedor. Dos extraños seres humanoides que caminaban por la carretera. Nervioso y asustado como pudo sacó su celular con el que logró tomar una serie de fotografías. En ellas, a pesar de la penumbra, se pueden observar dos seres de color gris. Su piel parece ser lisa, sus cabezas desproporcionadas a su delgado cuerpo. Sin duda, aquellos seres no eran de este planeta. El chofer, después de presenciar esto, entró en shock hasta que fue auxiliado y llevado de inmediato a la clínica más cercana del lugar. Ante lo sucedido, los transportistas han exigido al gobierno chileno que den explicaciones sobre estos hechos, ya que temen por su vida, puesto que es un camino obligatorio de conexión entre ambos países. Hasta ahora las medidas que se han tomado es que ya no se puede transitar por esa ruta después de las 7 de la noche. Lo cierto que los transportistas internacionales atemorizados por esta noticia de avistamientos de extraterrestres exigen a expertos y también a las autoridades chilenas que revisen las investigaciones debidas en la frontera entre Chile y Bolivia. Fotos que muestran una ventanilla de un bus y afuera en la oscuridad se divisan cuerpos aparentemente de extraterrestres que fueron difundidos por las redes sociales en las últimas horas y causaron zozobra en los transportistas internacionales. Esta información ha creado susceptibilidades, ha creado pánico y miedo para todos aquellos transportistas. A continuación, una grabación donde algunos compañeros del camionero cuentan la aterradora historia. Compañeros buenas noches, sabe que eh, compañeros esto es de, de anoche, un camión se ha plantado, entonces eh, un compañero también carguero se había plantado ahí, entonces dice que el compañero al plantarse en el mismo lugar donde se haya enseñado el compañero de Ori Johnson, dice que bajó de su camión y vio caminar dos, ven a ver pues sí sí son fantasmas pues son, yo creo que son las armas pues tal vez de los compañeros, del compañero caído en ahí y le han mirado de la ventana dice al compañero que se ha plantado al carguero, entonces, él, él había sacado las fotos y la ha mandado a las representantes, a sus representantes, la señora Chudemí, le ha mandado esas fotos. Ah, entonces, después del susto, en la mañana lo solucionaría y el mismo compañero baja con su caso, Arica, dice que donde se ha puesto muy mal y ahora está en el hospital, dice que está tal vez a punto de fallecer, dice, por el susto, por la impresión. El enigmático caso fue presentado en los noticieros bolivianos y ha hecho eco en las redes sociales, llenando a miles de terror y a otros de curiosidad y escepticismo. Las investigaciones sobre este caso siguen, por lo que esperemos pronto tener la actualización de lo ocurrido en aquella frontera del mundo. Las fotografías me parecen extrañas, dudo un poco de su veracidad, pero si todo sale como está planeado y que ustedes todavía no saben, en octubre estaría viajando a Bolivia y tendría la posibilidad de investigar este caso más de cerca. Mientras tanto recuerden que aquí les voy a estar presentando los archivos paranormales que están surgiendo en todo el mundo. Así que suscríbanse a este canal para que formen parte de esta que es La Legión Oxlack. -Like. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en el siguiente video con un nuevo caso. Antes de que se vayan, quiero decirles que les tengo un video extra. En la descripción de este video les dejé un link. Vayan ahí, denle click para que vean ese video extra. Un video oculto. Espero les guste.